En este momento vamos a conversar con el doctor Bonilla. El doctor Bonilla es el presidente de la Asociación Médica Dominicana. Colegio. ¿Eh? Colegio. Colegio, Colegio bueno. Médico. Sí, perdón. Colegio Médico. Pasa que yo soy un viejo. Lo viejo de lo que tenemos en la cabeza es el, el, el, la Asociación Médica, la AMD. Ahora se llama CMD. Eh, pero bueno, es lo mismo. Del Colegio Médico Dominicano del doctor Bonilla. Saludos, doctor. Gracias por venir. Como siempre, usted siempre tan gentil. Cada vez que nosotros le requerimos de su participación, siempre está presto, está dispuesto. Buenos días. Sí, buen día a todos y buen día también a nuestros oyentes. Buen sí. día. Eh, no? Gracias a ustedes por la invitación también. Doctor, bueno, mire, hay una aprehensión muy seria con relación al tema del COVID y quisiéramos ver si desde su punto de vista, por supuesto, usted nos hace una panorámica de cómo anda el tema del COVID-19 en la provincia Duarte. Adelante. Sí, bien. Eh, con respecto a lo que es el COVID, aún, aún tenemos una alta preocupación por la, lo alto que, se, que todavía tenemos los números en respe con respecto a los nuevos infectados y a los fallecimientos. Entendemos que se han tomado una serie de medidas eh, gubernamentales que pueden... Me, eh, dar eh, disminución de estos casos, pero esto se va a reflejar en los próximos días, puesto que en, para esta fecha de ahora, en esta semana, lo que estamos ahora es recibiendo los pacientes, las personas que se contaminaron en la semana del 23, 24, 25 hasta el 28. Y ahora, en los próximos días, veremos los resultados con respecto a las eh, al aumento de las medidas que se han implementado. Bien, Francis, doctor. Nosotros tenemos más confusión que antes ahora. Correcto. No logramos entender la la concentración porque la concentración del virus sigue teniendo incidencias en el Santo Domingo, La Vega. Santiago, Puerto Plata y Duarte. Y son 32 provincias. Correcto. Eh, en lo personal... Y yo, nosotros no sanamos solo, primero que, que todo el resto del mira, país. En lo personal yo no considero que sea así. De que se esté publicitando de que sea así, eh, es una realidad. Ahora, para mí que es más, son más las áreas que están en alto tope. Puesto que yo llamo a los demás colegas eh, eh, gremialistas y me dicen el número tan alto que tienen en su propia región. Y no, es no están mencionada como una, una alta población. Yo... Si ustedes tienen amigos o familiares en cualquier otra región de las que no menciona, ustedes pueden preguntarle. Y ustedes van a ver cómo le dice que eso es un desastre. Y al igual que el abuso de las personas eh, en, en las calles. Eh, la medida de no utilizar mascarillas, que te voy a decir que aquí se ha regularizado bastante. Eh, hemos, estado Yo, pero Luisito, en... <ríe> eh, hemos estado notando que... Con Luisito atrás. Hemos estado notando que la población está utilizando un poquito más ahora las mascarillas eh, y la higienización. Así como muchos comercios están cooperando también con lo que es con los desinfectantes de las manos eh, sí. para que sus eh, clientes la reciban con más rapidez. Doctor, hay unos datos estadísticos que nos concuerdan. Eh, nosotros tomamos como base la provincia de Duarte. Resulta que en diciembre nosotros tenemos por seguridad uh -huh. varias personas que fallecieron aquí, uh -huh. incluso personalidades, incluso gente llegadas al gobierno sí. actual, que murieron por covid eh, en esta provincia, específicamente en San Francisco de Macorís. Sí. Pero, y lo mandé ahí, muchachos, el último, el, el boletín 293 de salud pública, dice que desde eh, noviembre del año pasado no muere nadie en la provincia de Duarte. Están sí. marcando ahí, desde el día 2 para acá, 125 fallecidos por COVID en la provincia de Duarte y hoy, un mes y tanto, y qué sé yo, cinco o seis días después, sigue el mismo número de 125. ¿Qué está pasando ahí? Y por favor, antes de que usted me responda, no me diga que, que no han llegado los datos lo allá porque estamos hablando ya de un medio atrás. ¿Qué está Corre. pasando? No, eso es una mala eh, coordinación por parte gubernamental. O, no puedo decir otra cosa, o un tapa, o, o un... Es tapar la realidad. Un parche, un parche Porque eso. mira, el doctor Rosario, Luisito Rosario, da los informes diarios. Sí. A pesar de recibir eh, orden de que no pueden emitir ningún comunicado. Y lo que el doctor Rosario dice es la realidad. Doctor, ¿Me entiende? Ahora de que los reportes que se están enviando no sean lo, lo, lo verdadero, ya eso es de allá arriba. Bueno. Invitamos a que... Lo está oyendo el pueblo nosotros, cafecito, ahí. No lo digo yo, lo dice el colegio médico. ¿Cafecito, ¿entero? ¿Eh? ¿Entero? ¿Eh? ¿Entero? <risa> sí. <risa> sí, entero. Qué Así es. Mire, tigeraje, doctor. Tigeraje, salud. Mire, doctor salud. doctor, salud. Tómese ustedes en su casa, señores, en su café. Es sí, bueno para la salud, dice la ciencia. Esta es una buena hora para hacerlo. Mire, doctor. Sí. Y el comercio. Aquí se hizo una denuncia que la hizo eh, el, el joven acá, que está a mi derecha, sí, de que en el hospital se estaba internando gente con COVID-19 en áreas donde habían enfermos por otros problemas de salud, y que eso indudablemente estaba creando una situación porque gente iba a visitarlo y hay, que no había control. ¿Eso es cierto? ¿Usted puede confirmar eso o tiene alguna Mira, información o le han dado algún dato con, con relación a eso? En todos los hospitales, directa o indirectamente, hay pacientes COVID. ¿Cómo entiende? así? Explíquelo. Voy, voy a poner un ejemplo de, en mi área, ortopedia. Okay. Llega un paciente accidentado, una fractura, lo ingresan, le hacen prueba del COVID y está positivo. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Pero no lo están tratando por COVID directamente. Ya. Yeah. Lo están atendiendo por una fractura. Entonces, lo operan, o el ortopedista sabiendo que está, que está positivo, lo opera porque es lo que debe hacer. Para entonces poderlo retirar del hospital. Porque entonces con una fractura no lo va a poder mandar a su casa. Entiendo. Y en Guisa no lo pueden tener con una fractura. Entiendo. Entonces, hay que resolverle la fractura y entonces enviarlo a Guisa, ya, ya operado, lo más rápido posible. Un paciente con un infarto eh, llega al hospital y también tiene COVID diagnosticado en el momento. O tal vez llegó con COVID sabiéndolo, pero llegó infartado. Entonces, tienen que recibirlo y resolverle su infarto. ¿Entiendes? Ok, el tiempo que... Lo que usted quiere decir, de acuerdo a lo que yo entendí, el tiempo que permanece un paciente en esas condiciones es, es hasta que el tratamiento por la lesión que llegó le sea hecho. Debe ser así. Ok. Debe ser así. Y agilizar, si es así, una mujer embarazada y está para dar a luz y uh -huh. tiene COVID positivo, tienen que resolverle su embarazo. Y entonces, luego retirarla. Ya será agüiza, chequear el, el producto que llegó, toda, etcétera, etcétera. Doctor, pero... Ah, pero uh -huh. no es que están internando pacientes con COVID. Exacto. Pero la pregunta, eh, mm. en una ocasión el Hospital San Vicente de Paul lo transformaron en un centro específicamente para recibir pacientes con COVID y ahí llegaban incluso... Eh, no, eh, dividieron, por ejemplo, las embarazadas, las mandaban para Salcedo. Correcto. Era una forma de, de, de, de dividir al paciente normal Perfecto. del contagiado. Correcto. Eh, no sería sé lo ideal. En aquella temporada, recuérdate que fue cuando el, el, el inicio, el, el, la segunda parte del primer inicio, ¿verdad? la segunda parte de, de la primera temporada del COVID, sí. cuando... Eh, eh, Exacto. Entonces, recuerden cuando trajeron a aquellas personas infectadas de otros pueblos sí, sí, que recuerden. lo tenían prácticamente en el pasillo, sí. que entonces se hizo el levantamiento, las autoridades en aquella ocasión hicieron el estudio, el levantamiento pertinente y lograron la división que tú lograste. Eh, mencionas. Luego cambió la cosa porque teníamos Aguayo. Aguayo, sí. y, y, y también teníamos Huiza eh, y tenía un seguimiento mayor porque también la población afectada no era tan fuerte como ahora. Sí. Pero, eh, eh, digo eh, una cosa, que yo quiero... eso que tú uh -huh. planteas es algo que, se, que sería muy bueno volver a retomarlo. Ahora, las autoridades están estudiando la posibilidad de hacer una reestructuración para enviar pacientes y preparando zonas para enviar esos pacientes a otras áreas. Una, están trabajando. Sí, ya. pero hay una cosa. ¿qué cambió, ¿Qué cambió el plan de que se necesitaba esa zona de aislamiento de Aguayo y que ahora no sea necesario? Y teníamos la misma infraestructura de, de camas. Y teníamos a que repartieron los... mira exacto, mira, esa misma pregunta. <risa> esa pregunta yo siempre le he hecho. Mira, esa pregunta yo hecho. espérate, espérate, doctor. Enfócate, mi amado. ¿por qué? cuál es la razón Porque que repartieron los... repartieron los <risa> Esa pregunta, mira, Francis, esa pregunta yo siempre la hice. Usted y mismo. No, claro. Porque yo decía, pero ven acá, pero la pandemia no ha salido, ¿por Exacto. qué van a entregar? Y guardia? ahora se ha incrementado, Exacto. y usted sí. mismo ha dicho que antes, C ahora. Claro, eh, yo digo, vean aquí entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dije un seguimiento en su casa. Tú ves que yo necesito inteligencia para poder entender. Pero, pero, <risa> no, pero en definitiva, es, doctor, eh, eh, porque no podemos seguir rayando en el pasado, ¿qué tienen que hacer las autoridades ahora? Porque no podemos seguir juntando a, lo, a los pacientes no, en el Y no tenemos COVID, aislamiento. No, no ubicar, claro, ubicar claro. El Otro lugar. Ejemplo, el, mejor sitio, ejemplo, el lavandier. Ah, Prepararlo bueno, ahí está la bandier, bandier, que lo pueden utilizar que para ahí. Pero hay que equiparlo. Bueno, pero para esa autoridad, claro, exacto. Sí, pero yo aguayo. A a... Y a, y a perfecto, lo perfecto, entonces, correcto. Hay que equiparlo, Entonces, a eso es que hay que trabajar. Ah, vamos el hospital, a el San Vicente, mm. eh, hay el, que nuevo, con el nuevo, el con... nuevo. Si sí. se pudiese agilizar, pero es una monstruosidad agilizarlo para esta, para, para esta crisis rápida, cuánto Está cuánta, frenado eso, que deberían agilizar. Porque... El, ¿La lavandía con cuánto, cuánta eh, No tengo la cuenta, No, no tengo no tiene Mira, tenemos acá una llamada de mi querido hermano. Se cayó la llamada. Eh, vamos a ver si, si se cayó la llamada que tenía del de Armando Polanco. Vamos a devolverlo. Sí, usted Armando Polanco. Sí, vamos a, vamos a ver. Sí. Estamos llamando porque me hizo una llamada y se cayó. Vamos a ver si nos contactamos con él, el doctor Polanco, que está viendo el programa y quiere participar en la entrevista con su colega bonito Mi hermano. Su hermano Polanco. Sí. Adelante, Armandito, ¿cómo tú estás, viejo? Mi, mi, mis hermanos, saludo a todos. Saludo. Sí, miren, miren, desde hace mucho, y ustedes lo saben que he llamado mucho, Sí. a los programas de televisión diciendo de que el covid es una enfermedad de las grandes urbes por eso ustedes ven que casi siempre mencionan a Santo Domingo Santiago La, La Vega y San Francisco de Macorís y en algunas ocasiones mencionan a Puerto Plata también está Puerto Plata ahora mismo ningún otro pueblo miren yo eh, Sí, yo, yo no he oído casi mente que mencionen a Higüey, a La Romana, a San Juan de la Maguana, porque son... No, son ni eh, No, que también está Me impulsándose hay, el turismo. Sí. Ahora, sí. Yo, yo también, yo también les, les digo, y les he dicho, de que esta es una pandemia que llegó para quedarse... ...de que le va a dar a todo el dominicano, señores, a todo el mundo le va a dar. Yo soy cirujano, ustedes lo saben, yo pero a diario pacientes con COVID de emergencia. Paciente, pacientes que no tienen manifestaciones clínicas. Por eso ustedes ven la gran cantidad de pacientes que son positivos... Son positivos sin saberlo, señores. Y están contagiados y están en las calles. Así Entonces, es. Ese, es, ese es el gran problema que existe con el COVID. Se ha dicho siempre de que va a haber un por ciento, un por ciento de 100, por ejemplo, 20 personas van a presentar manifestaciones. Un... Se, cayó. Se, se le cayó. Sí, parece que se cayó la llamada. Bueno. Eh, eh, bueno doctor, va. Sí, más o menos tenemos la idea de lo que quiere para lo, expresar mismo, el doctor. Para finalizar, mire, el gobierno eh, presenta hoy a través de su Twitter en el Ministerio de Salud Pública que República Dominicana es uno de los países eh, con menos, con una tasa de, de letalidad de las más bajitas eh, de América Latina. Con mejor manejo, sí, sí, ajá, con el no, no, no. La tasa de letalidad, pero, yo lo presenté. Eh, no, o sea, eh, eh, Míralo aquí, muertos. yo lo presenté esta mañana. Eh, no se le puede exigir, el colegio dominicano no le puede exigir a ellos que publiquen los datos reales, porque siento como haría el eh, suero como muy flo como sí, flojo. Eh, po podemos, podemos solicitar eso, claro. Sí, yo entiendo que la sociedad pero merece el derecho de la el, información. Con respecto a ese número, hay que ver la relación porcentual. ¿Me entiendes? Por, por, por ciento de población. Ah, pero si no lo publican aquí, si no lo suman los muertos, nunca le va a dar. Ellos tienen el número, ¿entiendes? Bueno. Una cosa es publicar y otra que no lo tenga. Sí. Doctor, al final, ¿qué sí. mensaje usted le puede dejar a la población? Porque usted como sí. dirigente sí. máximo acá del colegio médico, ¿verdad? Es una voz autorizada para dar un consejo bueno. Bien, a la población en general es que sigan el protocolo que se le está mostrando por los funcionarios de salud la provincial, la regional, el colegio médico, del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la higienización. Si usted sabe que usted está positivo, por favor, no salga, aíslese. Y a las demás personas de su, de su vivienda, de su casa, mándele a hacer la prueba y más si aparece con síntomas. Claro. Y aíslese. A los profesionales de la salud, si usted está en contacto con un paciente positivo, también higienice eso antes de seguir con los demás pacientes. Cambie el asunto de, la, de seguir volado, como, como decimos. Y si usted está frente a un paciente positivo, pues busque la manera de parar un tiempo y desinfectar el área para poder continuar con los demás. Y los médicos también que están positivos, porque tenemos médicos positivos, Aíslense en su casa, no vayan a dar consulta y los dirigentes de, del sector salud también que frenen el asunto de tantas libertades en los centros sanitarios públicos como son las consultas porque sabemos que debemos seguir atendiendo las demás patologías, pero que trabajemos con el protocolo para evitar mayor contagio. Bueno, muchas gracias al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano acá en la provincia Duarte. Con él hemos conversado acerca de la situación actual del COVID-19 acá en eh, San Francisco y la provincia de Duarte. Gracias Marcos por estar con nosotros. Como siempre, muy agradecido por tu gentileza de acudir a los llamados que te hacemos. Pasas un buen día. Vámonos a la pausa, señores. Regresamos en breve. Sí, sí. I'm oh.